Bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión vamos a platicar acerca de a ver la 4T AMLO rumbo al 2024, con estos eh, grandes acontecimientos que han sucedido en el país y vaya que sí han repercutido a nivel político, social, económico, de todas las formas posibles, hasta grilla ahí en el Congreso y traidores y no, los traidores son ustedes. Bueno, ya se ha armado, bueno, la de, la de Santo Cristo ya se ha armado aquí en este país y lo que nos falta. ¿Cómo analizar esto? Porque ante tanta vorágine de información que nos llega, híjole, esto es bueno, esto es malo, ¿cómo sopesarlo? Bueno, a mí me encanta platicar, yo creo que a mí y a muchos nos encanta platicar con el doctor Humberto Morales, eh, eh, además de que es, es un hombre muy simpático, muy sensible, es, es, es un tipazo, es muy inteligente, es súper analista, y la verdad me da muchísimo gusto que me lo haya yo robado, aunque sea media hora, para que esté aquí con nosotros. Humberto, muchas gracias doctor. Erika, ¿cómo estás nuevamente aquí con los conjurados? Te presento, te presento, porque bueno, tiene... Híjole, es que tienes muchos títulos nobiliarios, pero... Ah, a ver, caray, pero en este país claro. no valen los títulos nobiliarios. Uh, no, tienes muchos títulos nobiliarios, incluso a nivel internacional, a nivel mundial, al doctor Humberto se lo pelean en Europa, se lo pelean en Rusia, se lo pelean en todos lados, y acá también, y acá también, en, en, en la región aquí, en Aldeana... El doctor Humberto Morales es director del Observatorio Ciudadano de Culturas y Prácticas de Buen Gobierno, AC, y obviamente pues también es, es académico de la UAP desde siempre. Así es. Híjole, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le fue a AMLO, así, en un mini resumen de pues, la revocación de mandato, claro. en la reforma energética, y ahorita el despapalle que se traen, para las nuevas reformas no, constitucionales, no, reforma electoral. no la reforma electoral por ejemplo. Pues eh, mira Erika, si hacemos un balance rápido de lo que fue la revocación y lo que fue eh, la propuesta de reforma eléctrica, yo te diría que eh, hubo eh, derrotas relativas y victorias relativas, ¿no? ¿cuáles serían las eh, derrotas relativas para el presidente? Bueno, el hecho de que en una consulta revocatoria no haya podido ser vinculante porque no se reunió el 40% al padrón de la lista electoral, pudiera verse como que eh, la consulta no logró, digamos, el impacto que, que la propaganda, <coughs> perdón, que se hizo en torno al, al hecho hubiera podido hacer, es decir, que no se logró movilizar. Pero también es cierto que en México nunca han votado más de 32 millones de personas. Nunca, en ninguna elección. Uh -huh. Perdón. Entonces, ¿eso qué significa? que. Oye, por, pero por dentro. El presidente puso una, una cota muy alta, ¿no? De eh, ciudadanos que pudieran ir a, a, a revocar, ya sea a favor o en contra, porque se estaba pidiendo, pues, un porcentaje arriba de los 37 millones de votos. Lo cual era, obviamente, una cota muy difícil de alcanzar para cualquier gobernante okay. en este país. Entonces... ¿Y por qué lo hizo? Yo creo que lo hizo porque el propio presidente quería medir, más que los ciudadanos que pudieran ratificarlo, quería medir qué ciudadanos, el porcentaje de ciudadanos que le dirían no. Porque era lo que realmente le importaba al presidente. el él no, él sí ya lo tenía. Uh -huh. Lo que él quería medir era el monto del no. Y si lo vemos desde esa lógica, el presidente se anotó una victoria relativa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el porcentaje del no fue muy pequeño, que es lo que luego no se visualiza. Es decir, de casi 16 millones de votantes, uh -huh. un porcentaje que es mucho menos del 10% de ese total, le votan por el no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para el presidente... Lo importante es que el porcentaje de habitantes con derecho a votar, que pudieron, tenían la oportunidad de ir a decir, vete, no lo hicieron. Ajá. Solo el 10% de los que votaron. Si el 17% del padrón votó de ese 17%, pues estamos hablando de un porcentaje del 1% que le está diciendo, no queremos que sigas. Entonces, en ese sentido, hay una victoria relativa porque... Okay. Eh, no hay en el ánimo popular la intención de que el presidente eh, deje el cargo. Entonces, eso le ayuda porque esos 15 millones de votantes que están a favor, que salieron a votar, de alguna manera es el voto duro con el que siempre ha contado Andrés Manuel, uh -huh. es con el que ha arrancado sus campañas presidenciales. Eh, entonces, ¿cuál va a ser la elección al futuro? Bueno, pues que el presidente que venga después del 24, sabe que a los tres años probablemente se, se haga otra consulta y ahí tiene ya un, un, un parámetro para medirse. Entonces, en realidad, Andrés Manuel, ese tipo de ejercicio los hace a futuro, no tanto para él. Porque, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en otros foros, eh, la idea de la revocación en un país donde no hay reelección presidencial, que es el caso de México, la única finalidad de hacerlos es o para adelantar el proceso de salida del presidente o para que el presidente pueda terminar su periodo en paz. Es lo que va a pasar, va a terminar su periodo en paz porque no se puede regir. Entonces queda como un ejercicio para los que vienen. Y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, en ese sentido, hubo una, hubo una especie de derrota relativa porque, bueno, no salen a votar los 32 millones. Que que votaron cuando ganó su elección, pero tampoco salen a votar más del 1% del padrón para decir que se vayan, porque quiere decir que haya habido abstención, no quisieron ir, lo que sea, el presidente goza de una enorme popularidad. Y bueno, a las pruebas nos vamos. Eh, cuando viene lo de la reforma eléctrica, que es el otro tema, lo de la reforma eléctrica, yo creo que el vivo presidente calculó que no se iba a poder cumplir con la cuota de los eh, 333, 34 eh, diputados que se requerían para la, la mayoría calificada. Uh -huh. Sin sí, embargo, yo ya que yo no. creo que el presidente a propósito aceleró que se hiciera el ejercicio a sabiendas de que no iba a lograr la mayoría calificada. ¿Por no qué lo atrasó, no lo aceleró. Primero, ¿te que... bueno, lo estuvo atrasando pero luego había el rumor de que cuando terminara la consulta, dependiendo de los ánimos, a lo mejor iban a posponer un rato más. Y no, okay. al final de cuentas el presidente decidió decir vámonos a la consulta de la reforma eléctrica con los diputados mm -hmm. a sabiendas de que esos 57 votos que le faltaban iba a ser muy difícil que los consiguiera porque ya <coughs> en las bancadas del PRI, PAN, eh, que son las más fuertes, ¿no? Ya habían prácticamente dicho que ya habían hecho reunión de asamblea con sus propios ¿Eh? partidos y dijeron que no iban a doblarse, ¿no? Entonces, ahí ya el presidente tenía la señal de que no iba a pasar. Yo creo que en un principio sí mandó señales el presidente de negociación, sobre todo con el PRI, uh -huh. ¿no? Con esos jueguitos de que vamos a mandar embajadores, cónsules, eh, PRIistas, Ajá, sí, claro. ¿no? Eh, para que se vayan doblando y acepten. Pero yo creo que el PRI, la cúpula PRIista calculó que eh, no tenían más que negociar con el presidente porque el PRI hubiera querido que la votación que viene para el Estado de Hidalgo, la que viene para Tamaulipas, que son dos estados muy claves para el PRI, uh -huh. le favoreciera. Pero cuando el presidente le llegan los informes de que en las campañas electorales de, de Hidalgo y de Tamaulipas, el PRI está totalmente destruido. El presidente dijo, no tengo nada que negociar con ellos, no nos va a regalar nada. No me quieren votar la reforma. Entonces, esperó primero a la resolución de la Corte. Okay. Cuando la Corte finalmente le valida la constitucionalidad de la ley, el presidente descansó. Dijo, bueno, ya con la ley constitucional, la reforma se puede posponer. Porque originalmente, hay que recordar, Erika, que el año pasado... Cuando el presidente que mandó la iniciativa en enero del año pasado para la ley de la industria eléctrica y se aprobó en la cámara, el presidente dijo con esa ley podemos trabajar, no necesito uh -huh. reforma constitucional. ¿Por qué el presidente tuvo que hacer la propuesta de reforma? Porque vinieron los amparos y con los amparos el juez de distrito declara la suspensión provisional. Eh, porque se consideraba que la reforma lesionaba el artículo 27 en lo que con respecta al monopolio y por lo tanto le da para atrás a la ley y entonces la, la corte atrae ¿no? la, la suspensión provisional para estudiarla para efectos de decretar si era inconstitucional o no la ley pues, ya votó la corte que no es inconstitucional entonces el presidente con eso dijo ya no me importa lo que pase con la reforma, porque con la ley yo ya puedo operar, y es lo que está haciendo ahora. Después. Entonces, podemos ver también como una derrota relativa el que eh, la bancada de, de Morena y sus aliados no hayan podido convencer a la oposición de votar la reforma, pero por otro lado es también una victoria relativa, porque por un lado está claro que al no negociar nada con la oposición uh -huh. lo que está dando a entender la, la bancada de Morena y sus aliados y el presidente es que México se va a encaminar a un modelo bipartidista es decir, los que están con y los que están contra, ya no va a haber intermediarios ¿no? parece que la idea es apretar a la oposición para decir bueno, ya como ustedes no quieren aceptar nuevas reglas del juego, pues organícense wow. Organícense y preparen a su candidato para el 24. Nos estábamos tardando, ¿no? Exacto, México. estaba está tardando. Claro. Entonces, aquí los esperamos, ese es el mensaje. Por esa razón, el presidente subió su popularidad en vez de bajarla, porque sí. al acusar a los diputados de traidores a la patria, sí. independientemente de si la acusación es buena o mala, si polariza o no, sí le dio resultado al presidente, porque fue una especie de anatema o de San Benito, ¿no? Colgado en el cuello de cada diputado con la cara de que eres un traidor y los gustos no la nos guste... ¡La letra escarlata! ¡Exacto! Y los gustos no nos guste al pueblo, eso sí le gustó. O sea, exhibirlos fue algo que tuvo impacto popular positivo. Independientemente de que la cosita puede ser exagerada o no, pero políticamente la supo usar. Y el 71% de popularidad que no lo niega ni siquiera el periódico más enemigo de él, ¿no? Entonces, pues la oposición quedó un poco descontrolada, porque eh, tuvieron que recurrir al INE para que el INE ya le dijera al presidente hoy, baje la publicidad de los traidores a la patria, porque eso es ilegal. Así que ahora ya son 20 patrías. Exacto. O sea, bueno, entonces... Okay. Pero al final de cuentas es un golpeteo político que le favorece mediático, al presidente. Es mediático, pero le favorece al presidente? Claro. Que digan lo que quieran. A ver, va a seguir pegando. Humberto, la pregunta del millón: ¿Por qué Andrés Manuel, con los resultados económicos, ¿no? sociales, etcétera, de las que tanto se ha criticado en, la, en las políticas públicas del, del presidente? Sigue estando en el, como tú decías ahorita, el, número, el último el número 71%, no en el ánimo de los mexicanos. ¿Cómo llegó Andrés Manuel a hacer este fenómeno político que pase lo que pase inamovible? Lo que pasa, Erika, es que eh, las políticas más importantes que el gobierno federal está implementando son políticas que han servido para aminorar la pobreza extrema y han servido para otorgar unas cantidades de servicios que las clases populares no tenían. Entonces, si uno lo ve desde la perspectiva de las clases medias, ¿no? eh, como tú, yo y muchos más, ¿no? o lo vemos desde la perspectiva de las clases medias altas o de las clases altas, es evidente que Andrés Manuel, no está gobernando para nosotros, está gobernando para 60 millones de pobres. Pero pobres en serio que tiene este país. Y por esa razón su baremo de evaluación no ha bajado. ¿Por qué? Porque cueste lo que cueste, pase lo que pase, la gente de la calle sí percibe el cambio. ¿no? Desde, desde las becas Benito Juárez, desde las becas escolares desde la beca de los 65 años o más desde el seguro universal desde los subsidios que se están dando ahorita por ejemplo a, a los transportes con la gasolina que gracias a los ahorros se está financiando la inflación uh -huh. entonces este tipo de medidas para la clase popular son básicas uh -huh. son básicas porque yo te puedo decir que he observado en los cajeros del banco popular que hay en Puebla ¿no? ver la cola de gente mayor que está uh -huh. esperando eh, okay. recibir su apoyo. Y entonces esta gente no va a soltar al presidente. O sea, van a ser sus fieles escuderos hasta que se muera. Entonces, eso creo que Andrés Manuel lo ha hecho muy bien. Uh -huh. Podemos criticarle otras cosas, pero esa parte social ha sido definitivamente fundamental. ¿Por qué? Porque ningún otro jefe de Estado lo había hecho antes. Es decir, hay que ser sinceros, los presidentes anteriores gobernaron al revés, para las clases medias, medias altas y altas, sobre todo las altas, y, y la clase popular pues hacía como que podía, ¿no? hacía lo que podía, y así se manejaba el país, ahora se han invertido los papeles, se está invirtiendo mucho abajo, y se está invirtiendo menos arriba. Pero esa inversión, eh, ¿qué tanto va a fructiferar en un futuro para un país, para el bienestar y el en el crecimiento, en la generación de riqueza de un país? Bueno, mira, si lo vemos en términos macroeconómicos, sí. no ha habido una crisis económica en México ahorita. No hay. Si tú lo comparas con cualquier país de América Latina, México está estable, tiene indicadores de tipo de cambio totalmente estables, eh, una inflación del 7.5%, uh -huh. pero está bajo control. Hoy entró un programa de de, no de control de precios, pero Ajá. sí de monitoreo de precios de 24 artículos básicos. Sí, de lo nos... A lo que voy es a esto. Las políticas de Andrés Manuel, en el fondo, son políticas post-neoliberales, es decir, ni siquiera son estrategias antineoliberales, más bien está siguiendo un modelo clásico que le llamaríamos en economía un modelo cíclico, en el cual lo que está haciendo es monetizar el ahorro de las clases populares con estas ayudas. ¿Por qué monetiza? Porque si tú tienes una cantidad de adultos mayores que tienen por lo menos 3.500, 3.500 pesos al bimestre en la bolsa, si tú tienes un estudiante becado que tiene por lo menos 2.500 pesos mensuales en la bolsa y si le vas sumando, tenemos una cantidad de habitantes pobres que ahora tienen un ingreso monetizado. ¿Qué significa esto? Que consumen, compran, okay. entonces en el fondo la estrategia de Manuel es una estrategia clásica no tiene nada de extraordinario, lo que está haciendo es monetizar el ahorro de los pobres para que los pobres puedan acudir al mercado, puedan comprar los bienes básicos Ajá. y al mismo tiempo buscar que no dejen de estudiar, meterle más escuelas, tratar de irlos metiendo al mercado laboral. Entonces, ¿qué está pasando? Una de las razones por las cuales la economía no está en crisis es porque hay circulante. La gente consume. Humberto, pero esto de no estar en crisis este, choca con una realidad cuando tú te asomas a tu bolsa y o a tu cartera. O sea, no hay dinero, no hay este circulante. No, no, sí hay. A nivel popular sí hay. Lo que pasa es que es un circulante, obviamente, en función de una economía donde el ingreso medio-bajo es muy alto. O sea, tiene su cinturón de pobreza uh -huh. donde la gente está, está empezando a vivir por arriba del límite de la pobreza extrema, pero no han dejado de ser pobres. Sí. Pero gracias a que pueden consumir más, o sea, pueden incorporarse al mercado okay. antes que no podían hacerlo, okay. es como la economía está fluyendo. Por eso están llegando una cantidad enorme de inversiones ayer el presidente cenó con empresarios americanos porque ya las inversiones incluso en la Unión Europea van a invertir en el Bajío porque ya se dieron cuenta que México tiene una gran cantidad de opciones de inversión porque tiene una mano de obra que no se ha paralizado tiene una clase joven son, son, son países jóvenes en edad productiva uh -huh. y tienes una serie de ayudas sociales que permiten que esta población se pueda incorporar al consumo y al trabajo. Entonces, en realidad, lo que está haciendo el presidente es un modelo en el cual no eleva impuestos, no graba más al, al capital y libera el consumo. En el fondo, es una medida de origen neoliberal. Si lo vemos estrictamente hablando, uh -huh. el presidente está siguiendo un modelo neoliberal clásico. Pero los precios siguen subiendo. Claro, pero eso es inevitable porque en condiciones de guerra, uh -huh. obviamente tú tienes eh, commodities y materias primas que el país importa y eso se paga en dólares o en euros okay. o en rubles y entonces esto genera una inflación porque México no es un país autosuficiente ni en maíz, ni en trigo, ni en muchos cereales entonces ¿qué pasa? hay que comprar, se paga en divisas entonces eso implica un aumento a los precios o sea si sí hay una inflación importante que es inevitable por las coyunturas de guerra y la estrategia del gobierno, ¿cuál es? Vamos a, a monitorear que la canasta básica no se dispare. Ajá. Para seguir manteniendo el consumo de las clases populares. Y eso es, es una medida clásica. O sea, no está inventando nada nuevo. Claro. Y hasta ahorita le ha resultado. ¿Cuál es el futuro inmediato para las clases medias? Las medias... Es que mira, en las medias tenemos... Un cinturón Tenemos no un, si te un cinturón En las medias Bastante desigual En realidad la desigualdad Económica en México Según tanto el Coneval Como el Observatorio de Salarios y otras compañías como Oxfam Que miden desigualdad Colegio de México, en fin Lo que tú puedes ver Juntando todas esas cifras y comparándolas Es que en la clase media Es donde se observan las desigualdades ni más crueles, fíjate, ni siquiera es en las clases populares. Claro. En las clases medias tú tienes los que tienen entre 5 y 9 salarios mínimos al mes, que ya se pueden considerar clases medias. ¿Eso como cuánto es tu Estamos hablando, si ahorita el salario mínimo mensual es de ...tres mil y fracción, pues multiplícale eh, clases que, que tienen okay. entre 15 y 40 mil pesos al mes. Okay. ¿Está bien? Ajá. es más o menos el baremo que estamos haciendo okay. entre esas clases medias de 15.000 y 40.000 hay diferencias abismales porque mucha de la población la mayoría de la clase media que son los jóvenes en edad productiva no pasan de los 15 mil pesos mensuales si suponemos que son clase media ¿eh? uh -huh. y hay un pico del, del 8 al 9 que se acercan con mucho esfuerzo a la, a la tabla de los 30 mil, 40 mil pesos mensuales. ¿Qué significa esto? Eh, la mayoría de la gente en edad productiva con un ingreso medio de 15 mil pesos pues no pueden mantener una familia. Tienen que seguir viviendo en, en el hogar de los padres o de los abuelos que ese es un fenómeno claro y claro. No menos que los dos trabajen. Si suponemos que es una pareja que está... Unida o, uh -huh. o está casada y que comparten gastos, si suponemos. Pero si suponemos que son ingresos individuales, obviamente una buena parte de esta clase media sigue viviendo en lo que llamaríamos la herencia de los padres. Uh -huh. Viven de la herencia de los padres, ¿no? Sí, claro. Los, son los papás y los abuelos los que están financiando a esta clase media precaria, ¿no? Y la minoría de eso, de ese de esa brecha que están entre los 30 y 40 mil pesos son los que podríamos decir que son las clases medias eh, que pueden mantener un hogar, uh -huh. pero eso es una población cada vez más pequeñita y ahora, si tú calculas el ingreso del, del decil 9, 8 perdón y 9, al decil 10 y 11 que ya serían los más elevados la diferencia es misma, es decir tú tienes que el decil más rico bueno, el decil 10 que sería el más rico el 1% del decir más rico tiene el 23% de la riqueza total del país. Wow. Para que veas la desigualdad enorme que hay entre los ricos ricos y el resto. Oye, pero ¿qué no una estrategia de economía básica es que un país refuerce precisamente la clase media? Porque es ahí donde se generan los empleos, precisamente porque... ¿no? Tienen a la pequeña, a la micro, pequeña y mediana empresa. Sí, pero mira, esto no se está haciendo. Lo porque... que pasa es que eh, ese tipo de refuerzo se dio históricamente en los países de la primera y segunda industrialización. Una vez que el estado de bienestar cumplió el papel de alimentar, educar y entrenar a los okay, de abajo. Okay. Pasó en Europa. Okay. hasta cierto punto pasó el Estado o Unidos. sea, por eso, o sea, tenemos que pasar esta el primera etapa que, exactamente, el problema es que México no brincó esa etapa, eh, en los años del partido de Estado, del 40 1940 al 2018 México desperdició brutalmente la oportunidad histórica de tener una clase media baja educada e entrenada y eh, okay. con un salario mínimamente decoroso para que pudiéramos hacer ese brinco de clases medias a las que tú les vas a invertir para que te jalen, ¿no? Se derrochó la riqueza, lo que ya sabemos, corrupción, saqueo. Entonces, ¿qué, ¿qué país heredamos en el 2018? Un país de 60 millones de gente tan pobre que primero pobre. los tienes que arrastrar como puedas porque no van a poder ser clase media. Okay. Y mientras no tengas una clase media fuerte, no puedes hacer el resto. Claro. Entonces, por esa razón, uh -huh. las políticas sociales y económicas del gobierno actual no es que descuiden totalmente a la clase media, pero evidentemente el grueso de su inversión va hacia las clases populares. Por eso muchas clases medias se molestan, y yo no digo que no tengan razón, de que eh, se sienten abandonadas, no sienten que no se invierte más en servicios de calidad, el problema de la seguridad pública, el problema de... Este, Mejores escuelas. Esta persecución fiscal. ¿no? Eh, ¿no? El no, tema fiscal claro. que hay que buscar siempre cómo pagar menos impuestos, ¿no? Claro. Pero eh, el, el fenómeno ha sido inevitable porque vuelvo a lo mismo. En tiempos incluso de pandemia, en estos dos años de pandemia, eh, la desigualdad aumentó. Y ¿a quién le pega más esa desigualdad? Pues a las clases medias populares, a las bajas. Porque son los que tienen menos recursos para hacer homeworking o para Ajá. tener destrezas que les permita trabajar en su casa. Eso lo pueden hacer clases medias, pero las clases bajas difícilmente lo pueden hacer. Ahora, volviendo al tema de la 4T y el proyecto de Andrés Manuel, eh, eran, eran eventos que estábamos esperando, ¿no? Con ansia, cómo se iban a, a desenvolver. El primero ya fue lo de, ya lo comentaste, lo de este la revocación de mandato, después la reforma eléctrica y viene una muy importante que son la, eh, el proceso electoral en seis estados, que ya es lo que tú comentaste. El 5 de junio. Y en donde pues todo parece indicar que Morena va a arrasar. Así es. Es decir, hasta hace poco hablábamos de 5-1, como en el fútbol, Ajá. pero los últimos informes me hacen pensar que vamos a quedar 6-0. Es, por, es, muy probable. es muy probable. Entonces, ¿qué significa un 6-0? Significa, significa que el gobierno de la República y su mayoría eh, simple, o su mayoría absoluta, que es la que conserva en, la, en las dos cámaras, son suficientes para hacer reformas. A lo mejor no va a poder hacer reformas constitucionales, porque la oposición uh -huh. se va a cerrar, pero sí le va a alcanzar para hacer reformas legales, secundarias. Y va a exhibir otra vez a la oposición porque la idea de presentar la iniciativa de la reforma electoral tiene aspectos que son incontestables. ¿Sí? Hay, hay partes de la reforma que, si la oposición dice no aceptos, van a quedar muy mal. Por ejemplo, la reducción de los plurinominales es algo sí. que el PRI venía pidiendo, que el PAN venía pidiendo. Bueno, pues ahí porque está todo el mundo en ¿no? la lógica. Este, el tema de que desaparezcan estos órganos electorales que no sirven para nada, solo duplican y gastan, y de que los magistrados del Tribunal Electoral y del Instituto de Elecciones, como se llamaría ahora, sean elegidos popularmente, es una idea muy interesante, muy interesante, porque rompe entonces ya el candado de que eh, son los partidos los que se reparten las cuotas ¿no? para la representación del INE, que es lo que okay. el presidente quiere romper. Entonces, yo creo que es una propuesta que si la oposición no se quiere quedar afuera, a lo mejor sí se la van a tijeretear, va a haber cosas que no le van a dejar pasar. Pero otras se las tienen que dejar pasar porque si no lo hacen, pues ya quedan en evidencia de que no quieren realmente cambiar el, el, el contenido democrático de, de lo que es la elección. Claro, a lo mejor la oposición piensa que desaparecer el INE como nombre para un nuevo instituto de elecciones, elegido popularmente, eh, donde además sea este instituto el que ya tenga el control federalizado de las, de las elecciones de todo el país, con un poder judicial que ya directamente serían el encargado de los pleitos, o sea, ya no habría duplicidad de que primero el INE y luego el tribunal. O ya directamente el tribunal se hace cargo de los pleitos. En el fondo, hay que decirlo, la propuesta que está haciendo el presidente es una propuesta muy parecida a cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. si mucha gente piensa que esta es una medida autoritaria o socialista o comunista, o que esto nos va a llevar a un control totalitario, revísense la legislación electoral de los Estados Unidos y van a ver que la propuesta de Andrés Manuel no está muy lejos del modelo uh -huh. americano de control electoral, no está muy lejos de ese modelo. Entonces, ahí va a haber golpeteo, pero el presidente va a seguir su misma estrategia, va a exhibir a la oposición, le va a decir, a ver, métanse al carro, es su última oportunidad de que aparezcan como que tienen ganas de cambiar, no quieren cambiar, no va a pasar nada. Pues, reformaremos lo que se pueda de la ley del INE. El INE se quedará a la mejor como está, no pasa nada. Pero nos vemos el 5 de junio. Entonces, ¿cuál es el amago? Si el 5 de junio el presidente se queda 6-0, la oposición Ajá. ya no tiene forma de negociar con el presidente, ya no tiene base para negociar. O sea, ¿por qué? Porque es la Porque antesala el control. de control, que... que... es la artesana. Del 2023, donde se juega Coahuila y el Estado de México. Los dos Ajá. últimos bastiones del PRI. Okay. ¿Qué va a pasar? Si pierden ahorita todo el control, en el 2023, yo creo que pierden el Estado de México y pierden Coahuila. Entonces el PRI se queda sin ningún estado de la República para la elección del 24. Uh -huh. Y el PAN se queda con tres estados. Uh -huh. Y Moir Ciudadano se queda con dos. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? No tienen capacidad de control político territorial de la elección del 24. Claro. Y eso el PRI sabe muy bien lo que significa. Por supuesto. <ríe> Entonces, la pregunta es: ¿se quieren suicidar? Pues el presidente le está diciendo: Suicida, desde ahorita. Porque de todas maneras yo voy a seguir avanzando. ¿Este escenario lo ves viable? lo ¿Es el más probable? yo quiero creer que por lo menos el PRI sí le va a entrar a la negociación con la reforma electoral a lo mejor el PAN no, pero el PRI yo creo que sí le va a entrar, porque el PRI necesita tener un poco de credibilidad para lo que le queda porque de otra manera pierde todo el control y además con esta forma muy peculiar del gobierno de José Manuel de eh, maicear sí. A ciertos dirigentes PRIistas, ¿no? Que les otorga ciertas prebendas y las aceptan. Yo me parece que la desbandada va a ser muy grande, sobre todo los diputados jóvenes del PRI uh -huh. y senadores jóvenes que cuando vean que el partido se queda sin nada, dicen, no, con permiso. ¿sabes? qué? aquí señor presidente, aquí estoy, ¿a dónde tengo que ir? ¿No? Por lo menos que me toque ser agregado cultural de claro. una embajada, ¿no? Pues para que por lo menos yo pueda seguir en la farándula. ¡Ah! Entonces, claro. va a ser un compradero natural de conciencias porque no van a tener a dónde ir uh -huh. en el 23 yo estoy casi seguro que del mazo va a entregar al estado de méxico se lo va a entregar al presidente así literal los moreira van a hacer todo lo imposible por sobrevivir en coahuila pero la, la tiene difícil y el de tamaulipas pierde la elección y no hay que olvidar que el gobernador de tamaulipas es legalmente un prófugo de la justicia sí. está sí, vaca, en su estado sí. pero el día que pierde la elección ya nos ya ya que deje el cargo va a tener que tomar un helicóptero a ver a dónde porque lo van a meter a la cárcel al día siguiente sí. no entonces eso ya también es un problema claro Uf, entonces claro. sí está complicado pero está complicado para la oposición no para el presidente el presidente dice bueno pues yo les Oye, ofrezco la negociación ¿no? pero pero un país sin oposición o con, mejor dicho con una oposición tan débil también es malo no sí pero yo creo que por esa razón la oposición debe de aprovechar este, esta polarización que se dio en la Cámara con la reforma eléctrica para organizarse en un solo partido. Eso es lo que tienen que hacer. Olvídense ya de sus chiquilleces de PRDs, MCs y anexas, que no soy para nada, ¿no? Este, y pan y pri, fusionarse de plano y decir, sí, vámonos a un solo partido y vámonos a un modelo bipartidista, estilo americano. Sí, claro. Estilo republicano y demócrata, ¿no? Que, que vayan pensando qué títulos se van a poner y de esa manera luchar para disputar el poder el 24, es la única manera en que van a poder hacer algo si no, lo ha, si no salen así lo olviden, ya ya están out. claro eh, eh, Benedictino Ramírez Flores Ricardo Villafaña Francisco Dardo Castillo Montemayor saludos eh, Fabián Pastrana Laura Cruz, José Fermín Sánchez Montalvo JAAG nos está viendo. Arturo Isidro también. Dice Ejutla Morena también. Ana Domínguez. Dice es un honor estar con Obrador. Dice Ana. Eh, Miguel Ángel Ceballos López. Saludos. Eh, Juan Camaney, ¡Ah, ah vamos, Este es nuevo, no, ¿eh? Juan Camanei. Ándale, no, Tony, pues. hace. Gabriela Palacios y AG dice, buenas eh, tardes, noche, Erika y Humberto, análisis muy interesante, muy buen programa, saludos. Pues con Humberto el programa efectivamente está asegurado, por eso lo invitamos. A ver, Humberto, este, ¿por qué la oposición llegó a este punto, de este callejón sin salida, en donde no tiene forma de negociar en donde no tiene líderes de opinión naturales o, o, o no, no tiene eh, figuras contestatarias al discurso del presidente es decir, o sea, son muchas voces que señalan y critican y muchos a lo mejor podremos estar de acuerdo con esas voces críticas sí claro pero cuando dicen hablando de los presidenciales pues, ¿no? varios presidenciales, ya están, en, en Morena, ahí están, ¿no?, desde Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, este, apenas, este, ay que siempre se me olvida su nombre, pero, ¿Adán? este, Adán Augusto, de ¿no? López Hernández, que, que lo vitorearon, fue hoy o ayer que lo vitorearon, presidente, y, y, y todavía López Obrador, ¿Verdad que tenemos un gran secretario de Gobernación y todos los diputados vitoreando lo presidente? O sea, presidente a, a Augusto. Sí, sí, o al sea. secretario de Gobernación. Entonces, y, y del otro lado pues se oyen los grillos. No hay y, nada. No hay nada. Sí, el peligro de Morena es Morena mismo. Claro. <risa> o sí. sea, el, el problema que tiene Atreveral para su sucesión, ya para acercarnos al 24, es el propio partido. O sea, Morena... Eh, es un partido un Movimiento que no ha, no ha logrado cuajar realmente como partido ¿eh? Sigue sí no. siendo más un movimiento sí. Donde hay muchas corrientes Hay desde derechas hasta extrema izquierda En morena Y no ha logrado consolidarse realmente Como un partido eh, eh, profesional, no, es decir, ha sido una amalgama, unos estatutos, una un amalgama, de, no, bueno, selección entonces, de candidatos, incluso sus estatutos no son respetados por las dirigencias exacto, de los partidos, claro. las dirigencias hacen lo que quieren sí. o hacen estructuras paralelas porque no les ha quedado más remedio para gobernar el interior uh -huh. del país, yo no digo que esto pueda ser totalmente malo, más bien me parece que ha sido necesario ante la Muchos falta de profesionalización agido, claro. del partido, pero el partido no puede continuar así, tiene que terminar ese juego de estructuras paralelas, porque si no la misma militancia claro. va a reventar, va a decir, oye, pues, eh, ¿de qué sirve que tengamos consejos estatales?, ¿de qué sirve que hay un estatuto sí. que te dice en el 6bis que no debes de tener de candidato a gente traidora y que, hay, y que viene de otros partidos? Y a la mera hora las cúpulas nombran lo que quieren. La ventaja de la polarización bipartidista... Es que Morena ya no va a poder coquetear ni con priistas, ni con panistas, ni con perredistas para las siguientes elecciones. ¿Por qué? Porque uh -huh. ahora sí el mandato es muy claro. Ya rompimos con ellos, ya no podemos seguir haciendo alianzas uh -huh. con ellos. Eso es una ventaja para el partido porque lo va a obligar ahora sí a buscar canicas propias. Y dejarse de tentar uh -huh. con la idea de que ah este nos conviene porque aunque es priista va a ganar. No, ya no necesitamos hacer esas alianzas, porque Porque ya Morena controla más de la mitad de los estados del país, ya no necesitas hacer esas negociaciones, eso es un poco lo que el presidente está logrando, okay. si ganas 6-0 y en el 23 se queda con el Estado de México y Coahuila, Morena ya no necesita recurrir a los cuadros de la oposición dentro de Morena, ya es el momento de escoger sus propios cuadros, claro. porque... Prácticamente con los cuadros propios que Morena escoja, va a ganar elecciones en el 24, va a ganar muchas elecciones el 24. Sí. Por ejemplo, en el caso de Puebla, ¿no? Para el 24, dos nombres se han escuchado mucho: Nacho Mier o Alejandro Armenta, bueno, y son de formación megapriista, ¿no? Claro, Entonces, porque En el caso de ellos dos son de origen priista, pero también tienen ya tiempo, digamos, haciendo talacha en Morena uh -huh. o en el PT pero eh, en el caso de ellos dos también tendrán que definir muy bien ¿no? eh, si van a querer competir por la gubernatura, con qué estructura de partido van a trabajar, porque ya no van a poder trabajar ninguno de los dos con una estructura paralela, porque entonces se van a ver mal. O sea, esa es otra de las ventajas de lo que está pasando ahora, que Morena eh, ahora sí tiene la oportunidad de... Impulsar a sus propios cuadros Independientemente de que algunos hayan sido Priistas, pero que han estado trabajando En Morena, bueno, ¿sabes qué? Tú vas, pero aquí está mi gente Aquí está la gente con la que vas a trabajar ¿no? Ya no vas a trabajar Con el amiguito que era del gobernador Del PAN o del PRI ¿no? O que veía el PRD ¿No? porque pues ya no necesitamos No se necesita más ese tipo De, de alianza, ¿no? Entonces eh, Yo creo que el bipartidismo tiene Sus ventajas en México y a lo mejor nos vamos a estrenar el 24 con un modelo bipartidista. Ahora, el riesgo de Morena es la división interna, que no todos se disciplinen uh -huh. y cuando salga eh, él o la candidata eh, del partido que pueda haber una escisión interna y que entonces surge un tercero en discordia. Eso sí es peligroso para Morena, porque ese escenario sí si lo decide si debilitaría a Morena de cara a la oposición, si la oposición sale unida. Claro. ¿no? O sea, con esta no, con este escenario que también se ha comentado mucho de que si no va a ser Marcelo, pues Marcelo va a decir me voy, ¿no? que me voy a movimiento ciudadano, es lo que bueno es una versión que corre por ahí, ¿no? Entonces, bueno, que salga no un candidato presidencial por otra fuerza. Con, con una presencia de esa magnitud. Sí, eso puede llegar a pasar, pero yo, yo tengo la impresión, como estamos viendo el, el, el, el escenario hoy, que en Morena ningún precandidato se va a mover, se van a, se van a alinear, todos se van a alinear. No sabemos todavía por dónde va la canica, pero lo que sí sabemos es que los demás se van a alinear. ¿Por qué? Porque en un modelo, en un modelo bipartidista, presidencial, como es el modelo mexicano, que se parece mucho al americano en ese aspecto. O sea, nosotros somos un país de democracia presidencial. Uh -huh. No somos ni, ni semi-parlamentarios, ni somos semi-presidenciales. Entonces, ¿qué pasa? En un modelo presidencial, la figura del presidente detrás de su partido pesa mucho a la hora de decidir tú vas para acá, tú vas para acá y tú vas para allá. Esto lo sabe muy bien Monreal, lo sabe Marcelo, lo sabe Claudia, lo sabe Adán uh -huh. y lo sabe todos los demás. Cualquiera de esos cuatro o alguien más que se pegue, sabe perfectamente bien que si la coyuntura favorece a A, B, C o D, uh -huh. los otros ganan más disciplinándose porque se van a repartir posiciones. ¿no? Uh -huh. en, en elección que si se salen del carro porque el que se salga del carro corre el riesgo de que no va a ganar lo claro. único que va a provocar es un boquete en el partido mayoritario claro. pero él por sí no va a ganar y qué va a pasar va a quedar fuera de todo y más con estos escenarios que estás comentando del posible 6-0 exacto a si es van a posible. quedar quedan fuera porque tú ya no tiene donde agarrarse sí. o sea el riesgo uh -huh. para los miembros de, de, de morena que se si quieran salir de la carrera de la sucesión, claro. es que corren el riesgo de quedarse yes. sin nada y terminar su carrera Ajá. política en el 24, claro. ese es el riesgo, no, entonces lo no tienen que no. calcular, por claro. eso yo creo que ni siquiera Monreal, a que todo el mundo dice, no, soy es que Monreal se va. se va a salir, yo creo que Monreal tampoco se va a ir, algo va a obtener de okay. lo que está haciendo, Ajá. o sea, yo no los veo ganas de decir, si no soy yo, yo me voy todos van a querer convencer al presidente de que son los buenos. Ya empezaron, ¿no? Uh -huh. Ya los cuatro más visibles ya están haciendo claro. sus pasarelas, claro. ya se toman la foto. Te ¿no? están preguntando eso. Fabián Pastrana te pregunta, ¿cuál es el perfil que ve como sucesor de AMLO? Pues mira, todavía no hay un perfil muy claro. Si suponemos que hay cuatro jugadores que van adelante, ¿no? que serían Marcelo, eh, Monreal, Claudia Sheinbaum y eh, Adán Augusto, eh, que son, digamos, los más visibles, digo, puede uh -huh. haber sorpresas y sí, de repente, claro. el, hay quienes dicen que Tatiana Cloutier se podría subir en el último momento al carro, bueno, no lo he hecho mal, es una secta de economía discreta, pero ha trabajado bien, y representa un grupo político de la burguesía del oeste importante, que están aliados con Andrés Manuel, pero bueno, la veo un poco más lejana, ¿no? hay quienes decían que con Ramón de la Fuente también se podría subir al carro, que ha hecho muy buen trabajo en la ONU, sí, pero tanto Juan Ramón como Tatiana están en, en puestos que no les da gran reflector. Entonces, vamos a dejarlos momentáneamente ellos afuera. No, no los descarto, pero uh -huh. los dejo por el, por el momento uh -huh. afuera. Los cuatro presidenciables que acabo de mencionarte eh, todos tienen virtudes muy distintas. Si, si vemos el caso de Marcelo, Marcelo Ebrar es un hombre con alianzas muy fuertes con la burguesía del norte. Eh, con los demócratas americanos, tiene muy buena relación con el clero el católico. Eh, ese tipo de vínculos a Marcelo le dan fuerza, pero obviamente la etiqueta de él, ¿cuál es? Él, él estaría a la derecha del partido. ¿no? Sí. Estaría a la derecha de Morena. El más progresista. Podría tener gran cartel, podría llegar a ser un gran presidente, pero con una orientación más a la derecha del partido. Bueno, uh -huh. Ese es el perfil de él. En el caso de Claudia, Claudia tiene una ventaja eh, histórica. Eh, Claudia, eh, bueno, aparte de que es fundadora del partido, Marcelo no es miembro de Morena, eh, no está afiliado. Sí. Claudia sí es fundadora del partido, trabajó con Andrés Manuel desde que fue jefe de gobierno, viene de una tradición de izquierda universitaria importante. ¿no? Eh, yo creo que ella es la más cercana a la izquierda. O sea, ella vendría a ser la antípoda de Marcelo. Ella sería más centroizquierda. Okay. Con mayor legitimidad por, por su origen, porque fundó el partido. Uh -huh. El problema de, de, de Claudia es que en la Ciudad de México le ha tocado un desgaste brutal y se reflejó en la, en la votación de la revocación de mandato, donde no pudo ella levantar el porcentaje mínimo de la Ciudad de México. Era por debajo de otros estados. Entonces, ahí hay un foco rojo. Es decir, Claudia tiene problemas de... De, digamos, de expansión de legitimidad en la propia Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, es algo que ella va a tener que superar, porque si ella no supera esa deficiencia, esa la puede, la puede descalificar. Uh -huh. A ahí me parece que ella es la más fuerte en el punto de vista de la orientación hacia la izquierda de Moreno, pero tiene ese gran obstáculo que lo tiene que uh -huh. trabajar. Luego, el tema de Monreal, el problema de Monreal es que él es un aliado de gran tradición priista, de un cacicalco en Zacatecas muy grande, que le ha dado dolores de cabeza al presidente, porque bueno, su hermano no puede controlar el Estado, es un, es un polvorín total Zacatecas, ¿no? sí. este, y los Monreal han tenido un pasado con el PT muy, eh, digamos, cuestionable. ¿no? Eh, también se dice que Monreal ha operado mucho en la Ciudad de México para boicotear a Claudia Sheinbaum, ¿no? porque acuérdate que Monreal quería ser el jefe de gobierno uh -huh. cuando Andrés Manuel sale de candidato presidencial y Andrés Manuel se decide por Claudio. Entonces claro, aquí lo que puede llegar a pasar es que a lo mejor eh, Monreal patea muy fuerte arriba porque en el fondo lo que está buscando es ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México que creo yo que es para lo que le alcanza realmente no tanto para ser candidato presidencial y Adán Augusto es el convidado de piedra, es el que llega como caballo negro ¿no? Uh -huh. a decir, aquí estoy. Eh, hizo una, una gran labor con la revocación, porque todos los estados del centro sureste los levantó él en la votación. Es, es un trabajo de él. Es un gran negociador político, porque como también viene de las viejas tradiciones tabasqueñas priistas, de donde viene los Manuel. Están acostumbrados a negociar en serio. Entonces es un buen operador. La ventaja de Adán es que es un excelente operador. Eh, tiene un trato popular muy cercano. Él es muy cercano a la línea política del presidente. Él es el más cercano al presidente en esa línea. El problema de Adán es que no tiene gran fuerza en el centro norte del país. Entonces eso es lo que tiene que trabajar. Entonces como podrás ver, cada uno de los cuatro tiene su chamba. Y de aquí a diciembre, pues van a tener que correr para poder convencer al presidente y al electorado a decir este es lo que está Y aquí. en uno de ellos está el próximo presidente de este país. Lo más probable, es lo más probable. Si no hay decisiones. Si no hay decisiones, van en caballo de Hacienda. Cualquiera de los cuatro. ¿eh? Y no claro. solo de los cuatro, puede haber un, uno más jugando y también claro. gana. ¿no? Claro. Es que, y del otro lado, ¿cómo, cómo los ves? O sea, yo no del creo otro lado, ¿qué Mira, del otro lado. ¿Qué les pasó? A como yo veo los movimientos, creo que el menos malo es alguien que no pertenece ni siquiera a ningún partido de ellos, que es el hijo de Luis Donaldo Colosio. Sí, claro. Luis Donaldo Colosio Jr., que no sí. ha estado arropando en Movimiento Ciudadano, eh, sería como el joven promesa de una oposición simbólica, que es la de él y su familia, claro. por el tema de Colosio. Eh, como un posible candidato externo de la oposición. El problema con el Colosio Jr. es que él, si es el, el candidato de la oposición, entraría en una extraña contradicción con un aliado de la oposición, que es el PRI, porque la muerte de su padre se orquestó en el PRI, y eso se lo van a sacar en una campaña y lo van a hacer pedazos. O sea, el eh, eh, Colosio se va a exponer demasiado, Ah, que se le cuestione. Oye, pero ¿por qué sabes por una coalición si los que mataron a tu padre están en la coalición? Sí, Simbólicamente. Sí, porque el movimiento pues, no le alcanza. No, le, no, alcanza? no le alcanza. No alcanza. Entonces, eso es algo complicado. Pero es el más ágil que yo les veo sí, eh, pero por, eh, por la edad no puede. No, creo que sí ya puede por la no, edad. No, tiene treinta y tantos, ¿no? Sí, no. Sí. Nos, nos, hay, sí hay una edad Un chavito. No, Habría no. que checarlo. Pero supongamos que no le alcanza por la edad. El otro era el gobernador de Nuevo León, pero después de todo el lío en la que está metido con los feminicidios, que ya han salido a flote, uh -huh. y su actitud, eh, pues tampoco le ayuda, Samuel, Samuel. no le ayuda, no, no. no le ayuda, parece sí. rockstar, eh, sí. nervioso por el problema de los feminicidios sí. que no ha podido resolver, y fuera de ellos dos, pues el de Jalisco está también al borde de, uh -huh. de que lo maten los narcos claro. o que lo echen a patadas, pero, y son del movimiento ciudadano, sí, sí, Fíjate, sí, ellos son del movimiento ciudadano. Sí, sí, o sea, pero eh, ni del PRI ni del PAN. No, es que el PAN ya hago todas sus reservas. ya eh, no tiene nada. El PAN no ¿Por lo qué? puede. ¿Cómo es que lo que pasa es que el, el mismo PAN, su partido que también se partió al interior, se dividió terriblemente en la disputa por el poder, entre Fox y Calderón, se golpearon mucho? Muchísimo, bueno, tú lo ves en Puebla O sea, en Puebla Hay dos panes en guerra hasta la fecha El alcalde de Puebla Tiene como su principal enemigo A la otra fracción del pan Que lo ha querido sacar del poder O sea, ni siquiera Morena es su enemigo Si uno revisa Que domina el Congreso exacto O sea, la fracción del Congreso Exacto, si uno revisa las relaciones del alcalde De Puebla con el gobierno De Puebla, que en teoría es Cuarto tiempo Creo que el alcalde se entiende mejor con el gobernador Mucho del mejor. Estado sí. que con sus compañeros de la Cámara de, del Congreso del Estado, panistas. Claro. Sí, por todos. Ahí te das cuenta que el, el par es un partido muy dividido, muy golpeado al interior. Pero aún así, o sea, Eduardo ha sabido jugar sus cartas de tal suerte que pues ahorita ya tiene el partido. O sea, ya tiene el partido, el, el, el municipal, el estatal... ¿No? Y, bueno, pues, eh, la otra parte, pues, cada vez, ¿no?, se va como aminorando más. Sí, tiene cierto control, pero, por ejemplo, los diputados federales del eh, PAN no jalan con él. Por lo menos, bueno, a lo mejor esta mujer, ¿cómo se llama? Este, de, de, de alguna forma, sí, por ejemplo, Ana Teresa Aranda Ana Teresa, eh, sí, eh, pero Aguilar, eh, también gobierno, ya... no tanto, ¿eh? No, tanto, no ni tanto, tampoco Riestra, aunque tiene a la hermana de regidora, pero... No, no, si Mario arrestra no, o sea, ellos dos no se tragan. ¿eh? No, no, Mario se tragan. no, no, no y se traga. Eduardo Rivera no Entonces, se tragan. el problema es que no están tan cohesionados. Y yo creo que el alcalde eh, está trabajando más, no tanto para ser candidato de, del PAN al Estado, ¿eh? está no. trabajando para elegirse como alcalde sí. de Puebla, que yo creo que es para lo que le puede alcanzar, dadas las condiciones del partido. ¿no? Claro. No, y, y esta realidad nacional que nos estás contando, que claro que sí tiene sus implicaciones inmediatas en los, en los estados. Entonces, a ver, en Puebla Morena va a ganar, es lo, lo más probable. Es lo más probable si sí, tampoco hay divisiones, o sea, si Puebla sale unido, eh, si Morena sale en su coalición unido, es muy probable que repita. ¿no? Que, ¿Tú que... crees que sí salga unido? Igual que a nivel nacional, Yo espero que sí. Yo espero que sí. Ahora, son alianzas de coyuntura, tanto la nacional como la estatal, un poco raras, pero que hasta ahorita han probado que son necesarias. Por ejemplo, el Partido Verde es un partido que, estrictamente hablando, ha jugado muchas veces en contra de los cambios ¿no? que el gobierno federal ha implementado. Pero es un aliado de coyuntura porque el verde necesita a Morena y necesita al PT para seguir creciendo. Entonces, va a seguir siendo un aliado extraño porque tiene personajes y candidatos muy raros pero bueno va a ser digamos un aliado seguramente el 24 el PT también porque el PT sí ha crecido muy bien con la alianza el PT ha sido el más favorecido ¿eh? de los tres partidos sí. porque es el que más ha crecido realmente de la nada y es el y del y PT y y... Del sí, no era el nada partido de y la ventaja que tiene el PT es que sus propios cuadros que aunque son pocos Sí los han sabido mover. Uh -huh. El PT es curioso porque muchos de sus cuadros son realmente propios. No ha tenido que coquetear con tantos prestados como ha hecho Morena. O sea, Morena incluso ha tenido que pedir prestados del PT para algunos cargos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido el PT ha crecido bien. Entonces, ¿van a ser aliados en 24? Yo creo que sí. Y yo creo que el que quede candidato de Morena para la gobernatura... Va a ganar. Si no se dividen. Y puede llegar a ganar el ayuntamiento de Puebla y recuperar la zona conurbada. Pero ahí sí va a depender de que sean candidatos con mucho arraigo ciudadano. Porque ya la zona conurbada de Puebla y Puebla Cierto. tiene una clase media que ya despertó. Que fue la que castigó a Morena en esta elección. ¿no? Claro. Y esa clase media está despierta. Y esa no es tan fácil de manipular. Entonces. Ahí sí Morena va a tener que tener candidatos de gran nivel para recuperar la zona metropolitana, si no la van a volver a perder. ¿no? O sea, eh, el alcalde de Puebla es un candidato difícil para la elección del 24 a nivel municipal. Si Morena quiere recuperar el, el ayuntamiento de Puebla, tendrá que tener un candidato de un perfil realmente incontestable. De lo contrario, no creo que gane. Lo mismo, lo mismo en Cholula, en San Andrés ¿qué características eh, deben de tener estos candidatos? Que a tienen que ser candidatos muy cercanos a la ciudadanía e incluso a lo mejor que ni siquiera sean miembros del partido, eh, que sean uh -huh. invitados externos que con mucho, mucha calidad en cuanto a trato porque si Morena acaba metiendo este, candidatos ya muy gastados ya muy probados o que ya tienen un colap por alguna otra razón, empezaron pues a pegar. Porque la zona conurbada sí estaba muy levantada y, bueno, también tiene mucho que ver cómo terminen los alcaldes, ¿verdad?, de la zona conurbada. Eh, si terminan haciendo desastres, pues también eso los va a perjudicar. Pero si trabajan más o menos bien y hasta ahorita más o menos han empezado a trabajar no tan mal, ¿no? entonces eso, pues, dificulta las cosas. ¿no? De los candidatos, de los posibles candidatos... Para la gobernatura en Puebla, eh, nada más besa dos de Morena, pues mira, Nacho Mier y Armeta. Bueno, Nacho Mier y Armeta son, digamos, los más visibles, ¿no? En términos mediáticos, ¿no? En y bueno, y se visibles. los trae para arriba y para abajo, que, que ahora Nacho, con estos resultados, ¿no? De la reforma electoral, pues ya se le cayó. Bueno, eh, ¿no? eso es lo último. Bueno, eso es, eso es una forma de golpear, es, es golpeteo ¿no? golpe político. Que tú lo compras dependiendo de qué medio lees y con quiénes te llevas. La verdad. verdad. Eh, yo lo que creo es que tanto Nacho Mier como su primo. Eh, Armenta <ríe> Mier. No, su sí. primo, ¿no? Este, lo pues, no niegan, pero sí, no, ¿no? sí son primos. Pero a ver. Los, los dos, de alguna manera, siguen en, en el candelero. O sea, aunque digan cosas malas de los dos. Los dos están moviendo. Y son ahorita los más visibles. Sí. Yo no he visto honestamente, del lado del Gobernador del Estado, ¿con qué canica va a jugar? La verdad, no, no, no lo veo claro. Pues se rumora que ven ve el Secretario de Educación Pública, ¿no? el, el doctor Meliton, lo ve como su posible uh -huh. canica sí. para jugar, ¿no? del de lado del Gobernador. Puede ser. Puede ser, pero aquí la pregunta es, pues, volvemos a lo mismo. Si va a ser, van a ser candidatos que va a apoyar Morena en la, en la coalición, pues el que quiera ser candidato en esta elección va a tener que pasar por un filtro del partido, porque de otra manera, ¿cómo? Es decir, del partido del presidente. No, no, del partido del presidente, que es Morena, y de, y de la alianza. Es decir, el que sea candidato en Puebla a la gobernatura tiene que convencer al Consejo Político Estatal de Morena, ahora sí. Y a quienes dirijan el partido, porque ahorita es un, un desorden total. Estatal. Claro, porque tienen que Ajá. ser convalidados por el partido en el Estado. No basta con que el CNE Morena diga, tú vas. No, Ajá. te tienen que validar en el Estado de Poder. Mm. Ese es un detalle que ahora sí van a tener que cumplir, porque si se lo brincan, se haga un, un estupor total. O sea, ahí sí tienen que cuidarlo. Por eso va a ser estratégico... ¿Quiénes van a controlar el partido y los partidos de la coalición en Puebla? Porque ahora sí van a tener voz y voto a la hora de palomear. No va a ser nada más lo que digan las cúpulas de, de México Ajá. o lo que el mismo gobernador Ajá. quiera. ¿no? O sea, no va a ser tan fácil. ¿no? Y obviamente, si el presidente de la República está ¿Tienen pensando... ¿Tiene ¿Tienen ese poder el Consejo Estatal? Ahorita no lo tiene. Pero lo puede llegar a tener porque una demanda eh, del partido y de las corrientes del partido a nivel nacional es que ahora sí se le dé esa autoridad al partido, que está en los estatutos, pero que se ha violado mm. sistemáticamente. ¿Cuál fue el pretexto yeah. para que Mario Delgado, como líder del partido, dijera: no vamos a aplicar ahorita lo estatutario para nombrar candidatos porque la coyuntura nos exige cerrar filas con aliados? Fue porque así fue como Andrés Manuel llegó al poder. Pero ahorita, Andrés Manuel ya se va. Ese pretexto ya no lo podemos tener. Ya no podemos decir, oh, es que necesito a este gallo que viene del PRI, claro. o que viene del PAN, para asegurar la elección. Oye, espérame, no, es que nosotros ya, ya, nosotros ya ganamos. Oye, ¿quién elige a los consejeros estatales? Eh, las bases de, de, de, de cada distrito electoral. ¿Viene una renovación? Tiene que venir a fuerza la renovación. De los ah, procesos. eso es bastante interesante. Claro, sí. porque ahí se va a ver quiénes claro. controlan finalmente el partido. Ahí nos vamos a enterar quién qué grupo tiene más fuerza. Wow. Y de ahí el camino a, no solo a la gobernatura, claro. a las presidencias municipales, Todo. al Congreso claro. del Estado, al Congreso de Diputados y a la Cámara de Senadores, porque ahora se eligen todos. Uh -huh. ¿no? claro. La del 24 es totalmente vinculante. Claro. Entonces, sí es estratégico empezar a observar. ...cómo se mueven las fuerzas para controlar el partido... ...claro... ...porque quien controla el partido en Puebla... ...va a llevar mano... ...claro... Te va a llevar mano, por lo menos para negociar... ¿no? ...así es... ...y por esa razón yo creo que... Eh, ...fuera de ellos dos... Los, ...los dos fier... ...y fuera de lo que a lo mejor el gobernador por ahí puede insinuar... ...de que algún funcionario de él... ...pudiera estar... ...no... ...en el caminito en la escuela... Lo cierto es que pueden surgir otras cabezas, dependiendo de cómo quede la composición del Consejo Político Estatal. ¿Qué tanto tiene, eh, se ha comentado mucho de que es el presidente el que, a ver, el que va a palomear? O sea, Andrés Manuel va a palomear en los estados. Eh, yo creo que sí va a palomear, o sea, va, es un método tradicional, es el método que le damos el PRI, ¿no? el método tradicional de que, ¿sabes qué? En este estado tiene que ir fulano, ¿no? Por la coyuntura, lo que tú quieras. Yo el presidente sí va a tener eh, mano en la propuesta, por lo menos en, en, en los estados que van a cambiar en el 23 y en el 24 pero también el presidente tiene que cuidar que su preferencia tenga un mínimo de consenso regional, tampoco puede ser tan abruptamente, tú vas y ya, no, okay. va a tener que medirlo con las famosas encuestas, o sea, va a tener que medir porque no va a ser tan fácil decir, tú vas, que te pongan una encuesta que diga, pues, ¿sabe qué? Su gallo está bien feo. ¿No? O sea, no va a ser tan fácil. Entonces, yo creo que el presidente primero va a sondear, va a buscar que haya encuestas. Y los que aparezcan en la encuesta, entonces sí, de ahí ya puedo palomear. Pero no va a palomear antes, no va a palomear a nadie que no haya pasado por una encuesta. De acuerdo. Eso estoy seguro. Flores Morales Frankovich, María J. Pérez, Sandra Sánchez Montiel, saludos Andy Vicente Tenorio Hernández, Briseida Bello Gutiérrez, J.A.A.G. dice, ya están trabajando con redes a nivel nacional a favor de eh, candidatura, de una candidatura. Coincido en que esto va a generar ruptura al interior, que hasta el momento es el peor error que tiene el partido en el gobierno, o sea, de, de Morena. Higinio Cruz, Jesús Romero, Águila, eh, Angélica León, perdón, Wendy González y Luis Huesca. Pues muchísimas gracias, mi querido Humberto Morales, por estar aquí en Los Conjurados. Como siempre, me encantó, pues me encantó, estamos. nos ilustró y lo explicas tan fácil que bueno, bueno. No es tan fácil, pero digamos que. Tú lo explicas fácil. Bueno, sí, pero es, uno, es una opinión, ¿no? O sea, sí, claro, es más una más opinión. Más adelante a lo mejor va a convenir hacer una mesa redonda con otros. Ay, algo sabroso. ¿no? Algo sabroso. Pero es que es el, el observatorio. Exactamente. De hecho, nosotros como observatorio, una vez aprovecho para decirte, para el público, eh, vamos a preparar varios eh, paneles de discusión sobre litio. Ok. Eh, litio. Vamos a, vamos a hablar también de la reforma electoral, ¿no? Uh -huh. Vamos a tratar de, de analizar también el tema de los escenarios del 24. Pero fíjate, el tema del litio, lo que debemos trabajar... Eh, es otro tema, es, eh. es un tema complicado porque, sí. viendo el mapa del estado de Puebla, que ya circula por ahí, las regiones donde hay reserva de litio en Puebla son regiones de los municipios más pobres del estado. Entonces la pregunta que hay que hacerse aquí es ¿cómo le vamos a hacer, cómo le va a hacer el gobierno a futuro para explotar yacimientos de litio en un estado con una pobreza brutal como la de Puebla? En la que primero tienes que implementar un plan maestro de regionalización para sacar a sus pueblos claro. de la pobreza porque el problema del litio es que para que tú puedas producir litio necesitas mucha agua. Y si el agua de por sí es un líquido en pelea en muchos municipios del estado pues ahora imagínate cómo le vas a hacer entonces está muy bien que el litio haya quedado como un recurso estratégico de la nación está muy bien exacto pero ahora sí, la pregunta es cómo ya. le vamos a hacer para explotarlo y también preguntarse si la calidad de litio que tiene Puebla es de la calidad necesaria para lo que se requiere porque si es de baja calidad probablemente ni siquiera convenga explotarlo ¿eh? entonces eso se tiene que estudiar nuestra idea con estos paneles que vamos a hacer es traer expertos wow. mi, geólogos, ingenieros que saben de la wow. materia wow. Y que con el mapa del estado nos digan, a ver, ¿en esta región es viable explotar el litio aquí? ¿Cuál es el impacto ambiental y el impacto social que va a tener este, extraer litio en esta zona? Porque mucha gente habla, no, es que sí, va a venir energía limpia, ¿no? A ver, no va a haber nunca energía limpia en ningún lado si esta energía limpia no viene de la mano de un modelo de ecosistema sustentable. Uh -huh. Es decir, si vas a extraer litio para, para almacenar energía para las baterías de los autos, de los autos que van a manejar el 10% de la población del país, nadie más, la pregunta es, ¿qué vas a sacrificar para que ese 10% consuma electricidad y ya no consuma este, gasolina? ¿Vas a destruir un ecosistema completo? ¿Vas a dejar sin agua tantos pueblos? O sea, eso es la... son sí, las preguntas claro, es que hay que hacernos. ¿Qué es lo mismo que pasó con la energía eólica? Todo el mundo, no, es que ahora sí vamos a ir a la energía del viento y la, y la fotovoltaica. Está muy bien, son energías interesantes porque son de bajo costo en, en, en operación. El problema es que son de alto costo de inserción porque implica territorio, reorganizar paisajes implica remover poblaciones, y digo, en países chicos como Suiza o la misma España, que son países donde la desigualdad social es menor a 10, y donde tienes unas clases medias muy altas, y donde todo el campo está industrializado, pues puedes meter energías limpias con daños colaterales muy pequeños, pero en países como el nuestro, donde tienes a 60 millones de pobres, donde la tierra quedó en condiciones de difícil producción, y si aparte de eso les vas a re, re destruir ecosistemas para energía limpia, pues tienes que saberlo hacer, yo lo no digo que no se puede hacer, claro. pero se requiere tecnología, se requiere expertise, no solamente la voluntad de hacerlo, claro. ¿no? Claro. de esas cosas vamos a estar hablando, no pues ¿no? nos invitas con, y ves que vamos y, por supuesto, y transmitimos de ahí todo, por supuesto, ya lo sabes, muchas gracias Humberto no a ti un saludo a Rodito muchísimas gracias por su compañía soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista pues compártela, échate un clavado al portal Los Conjurados muchísimas gracias por todos sus comentarios por estarnos viendo y de verdad esto nos, nos complace mucho el, el poder compartir el compartir definitivamente es disfrutar esta conversación y bueno, el invitadazo que tuvimos hoy, pues ni hablar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un besito. Bye. Gracias. Hola amigos de Más Sana. Muy buenas tardes. Mi nombre es Paul Rivera, eh, Head Coach y eh, Administrador directamente de c -Fit, lo que es un box para CrossFit. Hoy eh, hablaré de tres tips específicos que debes contemplar para iniciar tus entrenamientos, ya sea en casa si vas a iniciar algún tema deportivo específicamente o si vas a empezar con la parte de crossfit. Bien importante, uno, eh, tu alimentación. Mi recomendación número uno es tu alimentación. Tu alimentación y tu hidratación deben ser vitales antes de empezar un entrenamiento. Debes tener un lapso y un espacio no muy amplio para que puedas tener fuerza, vitalidad para lo que es tu entrenamiento. Muy bien, hablando del segundo punto, el tema de tu outfit. ¿Qué debes contemplar? ¿Ropa cómoda? Puede ser con short, con bermuda. El zapato es vital para el tema de tu pisada. Si vas a hacer ejercicios con carga, te recomiendo que utilices zapatos con una plataforma gruesa, que no sea aquellos que se compactan como tipo para correr. Entonces debes usar zapatos específicamente con un tipo de plataforma de suela gruesa para que ésta absorba ese impacto. Y el tercer punto. ¿Cómo vas a exigirle a tu entrenador que revise?